¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar un poco de lo que es saturación. Parece que con el sentido común nosotros sabemos lo que es saturación, pero tal vez nos estamos refiriendo a colorido. Colorido es algo muy diferente a saturación, y el gran problema es expresar en un modelo matemático qué es el colorido. Lo mismo sucede con el brillo. En realidad, en la física de la luz no existe la luminosidad como tal, sino que hay intensidades radiométricas de diferente longitud de onda que dan una sensación de brillo diferente cada longitud de onda. Entonces se estandariza qué es la luminosidad a través de una función. ¿no? Existe la función de 1924 de la CIE. Y hay otras funciones posteriores del 1964 donde cambia un poco el estándar, pero bueno, el problema es comprender que un objeto tiene un color y ese color parece brillar una cantidad que podríamos emular con un gris. Entonces si encontramos el gris que corresponde con la misma sensación de brillo que el color, podríamos decir que ese color brilla lo que brilla el gris, pero bueno, como verán es una abstracción. Estamos tratando de abstraer una propiedad del color, un atributo. Entonces los colores se pueden hacer en general con longitudes de onda, mezclando longitudes de onda o también mezclando colores preexistentes a través de la síntesis aditiva o sustractiva. Entonces el color se puede reproducir a través de el apareamiento de dos o más colores. Con tres colores ya tenemos una diversidad de hue. En cambio con dos colores, si los mezclamos, y tenemos como mucho un duotono. Entonces para tener una cantidad de tintes suficientes, que es otra abstracción más, tenemos tan arraigados los términos eh, hue, Saturation, Luminance... que no comprendemos que son atributos que son abstracciones que salen de determinados cálculos. Vamos a ver un poquitito eh, Wikipedia, por ejemplo, donde menciona, por, por ejemplo, algunos eh, modelos de color. ¿no? Hay una diferencia enorme entre lo que es un espacio de color y un modelo de color. Pero bueno, eso merecería otra charla. Vamos a entender entonces que estos modelos de color son maneras de expresar un color a través de atributos, en vez de un espacio de color que se expresa a través de la mezcla de tres primarios, que son casi siempre un rojo, un verde o un azul. Mezclados pueden dar blanco. El problema es saber cuál rojo, cuál verde y cuál azul estamos hablando. No es lo mismo el rojo cadmio que el rojo escarlata ¿no? o el azul ultramar y el azul cobalto. Así que hay muchos azules, hay muchos verdes posibles, hay muchos rojos posibles. Lo que sabemos es que los espacios de color se expresan casi siempre en RGB y los modelos son métodos racionales para expresar el color en dimensiones que tienen que ver con atributos. Entonces, si no comprendemos eso, vamos a estar complicados para comprender eh, cómo son estas transformaciones, cómo suceden ¿no? a nivel matemático. Bueno, tenemos estos modelos clásicos: ¿no? Hue Saturation Luminance, Hue Saturation Value, donde vemos que la máxima, el máximo colorido de de los colores que componen en un espacio de color, se expresan a diferentes alturas en términos de luminancia. ¿no? Eso sucede más o menos a una altura promedio. Y Value, en cambio, expresa que el máximo valor de color, o sea, el máximo colorido, tiene la misma, el mismo valor que el blanco. Y eso va a tener consecuencias muy importantes así que vamos a ver que también en wikipedia está, ¿no? ahí se ve claramente que está el negro eh, en términos de lightness tenemos el negro y el blanco como extremos verticales y en cambio saturación se refiere a una distancia con un, con un eje acromático, pero hay muchas maneras de definir saturación. Así que vamos a empezar a repasar un poco en Resolve Cómo podemos eh, comprender qué es saturación y hacer un poco de ingeniería inversa. Bueno, voy a cargar una imagen dentro de los materiales gratuitos que da Red, que tiene eh, un, una mujer, una modelo, al lado de una carta de ajuste. Este tipo de setup se denomina Shirley, porque Shirley fue la primera modelo que posó al lado de una carta, ¿no? este, una Shirley por ejemplo muy famosa es la que usó Kodak para el lado que se llama Marcy, así que bueno esto es un setup clásico que se llama Shirley, así que esto es una Shirley. Bien, eh, Antes de empezar le voy a hacer un poquitito de, de balance al roque que viene un poquito desbalanceado y le vamos a hacer un pequeño ajuste de balance. ¿no? De temperatura, vamos a neutralizar un poquitito el blanco y le vamos a poner menos, menos contraste, ahí está, y un poquito de ajuste de exposición. Bien, ese sería mi punto de partida, voy a empezar a jugar con esta imagen bastante y vamos a jugar también con con, con especímenes. ¿no? El espécimen es algo que uno conoce y que pone en observación, como sucede con, con un microscopio que uno se pone a estudiar eh, un espécimen, bueno hay espécimen que son las cartas de ajuste eh, o las barras, así que vamos a usar un poco algunos espécimen para poder hacer ingeniería inversa. La ingeniería inversa consta de analizar cómo responde un parámetro frente al espécimen para entender cómo está constituido a nivel matemático y descifrar cómo funciona un determinado parámetro. Bueno, vamos a ver un poquitito entonces qué es saturación en general. Nosotros tenemos un parámetro que dice saturación y lo vamos a manejar. Entonces subimos saturación, bajamos saturación y vemos que aumenta el colorido de la imagen. ¿no? Parecen que los colores son más vivos y eso nos da la sensación de que, bueno, así son las cosas. ¿no? Quiero darle más color, más más vividez, lo subo. Y si lo bajo, se lo quito. Y eso no repercute en el brillo de los colores. ¿Por qué? Porque el brillo es una abstracción complementaria al colorido. Tanto el colorido como el brillo son eh, parámetros perceptuales. Vamos a ver que acá dice saturación, no dice colorfulness. Y tampoco dice bright en ningún lado, sino que dice eh, luminance o luma. ¿No? La Y, por ejemplo, que tenemos acá, dice que esto es la luma. Cuando yo toco el parámetro de luma y tengo el luma mix en 100, se supone que yo estoy alterando el brillo de la imagen y no su colorido. Y ven que el vector copio no se mueve. Pero es así. Estamos... Y dejando inalterado el colorido cuando subimos Luma, por ejemplo, ¿no, ¿no la ven menos saturada la imagen con menos color? Y cuando lo bajamos, ¿no la vemos con más color? Yo la veo con mucho más color que antes y el instrumento dice que no pasó nada. Pero qué es, ¿Qué es el instrumento entonces? ¿Qué está expresando el instrumento? Tal vez está, no está expresando el colorido, está expresando otra cosa. Vamos a ver entonces, por ejemplo, eh, que los scopes, ¿no? podemos usar el vectorscopio, podemos usar también el parade, vamos a cambiar el parade de modelo y que nos muestre, en vez de RGB, nos muestre ICBCR. para empezar a entender qué nos muestra el vectorscopio. Y CBCR es un modelo donde la luma se separa de dos componentes cromáticas, Cb y Cr, que son en definitiva el resultado de restar al rojo esta luma, y vamos a ver cómo se abstrae la luma, y al, al azul restarle la luma. ¿no? Eh, en realidad el primero es Cb, o sea, Blue menos I menos luma y el segundo es red menos luma. Bien, si yo empiezo a mover, por ejemplo, el balance con gain y lo muevo para arriba y para abajo, la, la bolita, como está alineada con el vectorscopio, veo que dentro de los, de los ejes que se mueven en, en el parade, hay uno que se está moviendo más que otro, ¿no? claro no, no puedo hacer un movimiento perfecto vertical en la bolita pero veo que más o menos el vertical está expresado en estos valores, valores positivos verticales, valores negativos verticales, entonces el vector copio se mueve para arriba o para abajo. Ahora me voy a mover de izquierda a derecha, cuando me muevo a izquierda tengo valores negativos horizontales, entonces este Scope de acá se mueve para abajo. Y valores positivos horizontales. Entonces, en definitiva, lo que está mostrándome el vector copio es el modelo ICBCR, donde no existe la saturación. No está expresada la saturación como tal. Cuando yo toco saturación, veo que... ah mira vos, el instrumento va hacia su centro y ambos canales de cromaticidad se reducen y se escalan, ¿no? como si estuviera escalando el brillo. ¿no? Si yo escalo por ejemplo eh, con Gain el brillo, el instrumento se escala para arriba o para abajo, ¿no? se reduce o se amplifica. Y si toco, por ejemplo, Luma solo, eso le sucede solamente al canal Luma, pero el canal Luma tampoco está claro qué es. Vamos a tener que repasar entonces qué es I, qué es Luma, de dónde sale. ¿No? Porque en la administración de color de Resolve es posible que los píxeles que están escritos en RGB resulten en un cuarto canal. ¿No? Un cuarto canal clásico en composición es el canal alfa. ¿No? El canal alfa representa la opacidad del píxel. Entonces, si es compuesto el píxel, el píxel se va a transparentar de acuerdo a su opacidad. En cambio, Luma es un otro canal extra que surge de una recomendación. Una recomendación que, que define la ITU, la International Telecommunication Union diferente para el estándar television que el estándar del high definition television y el ultra high definition television tienen otros estándares nomenclados por un número 601 para el estándar 709 para el hd y 2020 para el ultra hd vamos a ver que cada luma es diferente en cada estándar Así que no es tan sencillo el asunto entender que es entonces saturación porque está de alguna manera relacionado intrínsecamente con cómo está definida LUMA. Y en cada estándar saturación va a funcionar diferente. Bueno, vamos a tratar de analizar entonces qué función, para empezar, eh, más allá de cómo está abstraído el canal saturación. Eh, ocupa este parámetro. ¿no? Vemos que está escalando y sabemos que un escalado se hace a través de una multiplicación. Vos podés multiplicar por 2 o por 0.5 y en definitiva estás duplicando o llevando a la mitad un valor. Eh, vamos a ver entonces que tenemos el color boost también. Y El color boost funciona un poco diferente, tiene otra función. No sé si ven acá en el parade, que el movimiento es bastante distinto a cómo se mueve el escalado. El escalado va hacia cero, ¿no? con SAT, ¿no? amplifica esos, esas montañas, o las va haciendo cada vez más enanas, yendo hacia el renglón central. En cambio color boost parece enterrar la montaña, no la escala, sino que la entierra. Como sucede cuando uno toca, por ejemplo, Offset. ¿no? Si uno toca Offset, la imagen, el, la luma, se mueve hacia abajo y se desplaza toda junta. Entonces Offset que tiene adentro la función Add y color boost tiene adentro la función Add, pero en un canal es CBCR. Así que Color Boost lo que hace en definitiva es sumar una constante en un modelo determinado. Después tenemos otros parámetros de saturación que vamos a ver que funcionan bastante diferente. En la paleta HDR tenemos un control de saturación que está acá. ¿No? Pero mueve un poco la luminosidad y vamos a ver que cuando subimos la saturación o la bajamos, el efecto es muy distinto, cambia el brillo de los colores de una manera muy diferente a cuando operamos con el, este valor de saturación. Tiene comportamientos muy distintos, entonces vamos a tratar de entender por qué suceden esos comportamientos. Bueno, Lo que voy a hacer es entonces poner un especímen en vez de una imagen real con un espécimen es un poquito más fácil analizar cómo funciona el parámetro y lo voy a crear a través de un efecto generador que son los 10 steps, ¿no? son 10 pasos de, de luma y para poder corregir color siempre hay que recordar que no se puede corregir color sobre un generador hasta no crear un compound. Así que hacemos un compound, vamos al corrector de color y ahora sí vamos a poder corregirle color a ese compound. Bueno, lo que voy a hacer es bajar un poco el brillo en un primer nodo y en un segundo en tintar. ¿No? Y como verán en el instrumento si vemos el el vectorscopio se dibujan esos 10 pasos con color. ¿Eh? Entonces si tenemos un cuarto para un cuarto perdón un tercer nodo que altere estos valores por ejemplo con saturación en algún momento se puede llegar a romper digamos con el límite clipear eh, con el límite del espacio de color que estamos trabajando los valores y bueno hay que evitar llegar a esos puntos porque si no nos podemos confundir bastante con cómo funciona eh, una una función determinada ven esos cortes que están sucediendo por ejemplo acá, dibujando una constelación extraña, tiene que ver con que estamos llegando al límite de los canales RGB, que es como realmente calcula las operaciones, el, el corrector de color. Bueno, ahora que tenemos, voy a atenuar un poquito el brillo para que el entintado no, no clipee. Y ahora voy a tocar saturación y tratar de analizar no, acá estoy haciendo un zoom-in en, en el instrumento, para ver que efectivamente todos los valores se escalan ¿no? duplicándose o reduciéndose. Cuando toco color boost, lo que veo es que los, las distancias entre los puntos son constantes, se alejan del centro o se acercan al centro. Pero no se achican las distancias. Entonces con eso estoy corroborando que color boost es una sumatoria de una constante sobre un modelo que todavía no sabemos cuál es. Pero bueno, el principio matemático de cómo funciona un parámetro u otro ya lo podemos despejar. Bueno, eh, voy a volver a, a mi imagen anterior para para demostrar también que hay ciertos mitos ¿no? sobre cómo funcionan algunos parámetros. Donde tenemos por ejemplo, voy a agrandar esto un poco, así me pueden mostrar dos instrumentos, medio buggy esa parte del de funcionamiento de la interfaz. Eh, si tocamos offset, ¿no? el offset desplaza los tres canales RGB a la vez y el parade me muestra que el UMA se desplaza sin modificar lo que entenderíamos como cromaticidad, ¿no? las componentes cromáticas CBCR. Pero a usted le da esa sensación de que cuando yo subo este valor, la cromaticidad se mantiene constante, yo siento que va perdiendo cromaticidad. Y si hago lo opuesto y bajo, siento que aumenta la cromaticidad. En cambio el instrumento este no lo representa. ¿No? Voy a bajarle un poco contraste a la imagen para no clipear, ¿no? Para, para no llegar al techo ni piso del espacio de color en el que estoy operando. Entonces vuelvo a mover offset para arriba y yo la imagen la veo menos colorida que antes. Cuando lo subo y cuando lo bajo, sigo bajando, la veo más colorida. Entonces este instrumento que parece medir la saturación, no mide la saturación. Ven que se mantiene igual en el mismo lugar siempre. Vamos a ver otro instrumento. ¿No? El, el instrumento de colorimetría. Ahí hago un zoom in y le voy a quitar la gratícula porque está muy brillante la gratícula me molesta. Ahí está. ¿No? Cuando yo toco offset se mueve constante ¿no? los tres canales, luma se mantiene, se mueve sola y la cromaticidad parece intacta. Pero claro, eso es CBCR, no es colorido o coordenadas cromáticas. Estas coordenadas colorimétricas cuando yo subo offset bajan y cuando lo bajo aumentan. Entonces este instrumento está realmente expresando algo más similar al colorido. No es exactamente el colorido pero se ve que las coordenadas cromáticas se alejan del blanco, del punto blanco. Si yo toco Luma, ¿se acuerdan? Que es el parámetro que está solito ahí, voy a achicar un poco los instrumentos así se ve todo junto. Toco el valor de Luma y digo bueno, no altera la cromaticidad porque está constante, pero miren lo que pasa con las coordenadas colorimétricas... aumentan y yo veo además que la imagen gana colorido. Cuando muevo el parámetro de saturación, sí aumenta el colorido, no entonces ¿Qué es saturación? Bueno, vamos a ver que lo que no es luminosidad, en definitiva, es el colorido. Esa es una eh, manera muy sencilla de definir, por ejemplo, eh, qué es la cromaticidad. Lo que no es la luminosidad. <risa> es la manera más sencilla de todas. El tema es entender también qué es la luminosidad de un color. Así que bueno, eh, hay otras maneras en Resolve de encontrar controles de saturación que están un poquitito ocultas, pero bueno, allá hay muchos videos de YouTube que, que hablan de esto. Y se los voy a mostrar para repasar un poco, ¿no? Tenemos la posibilidad de cambiar el comportamiento del nodo y mutarlo de modelo. O sea, toco botón derecho le digo que su color space, que está mal el término, debería ser color model porque acá están mezclados modelos con espacios de color. Los espacios de color son dependientes de un dispositivo o de una estandarización. ¿no? Por ejemplo tenemos el espacio de color de Alexa, el espacio de color 709 que es un estándar para los displays, el espacio de color P3, pero en el medio tenemos U, HSB, HSL, LAB. No corresponden a ningún dispositivo. Son espacios no dependientes de un dispositivo. Es una manera de entenderlos no dependientes de un dispositivo. Otra manera de entenderlo es que es un modelo de color, una manera de expresar un color rojo cadmio, el rojo cadmio ya es un hue determinado, y expresarlo en otra lengua. Por ejemplo, red cadmio. Estoy diciendo lo mismo, el mismo color, pero en otra lengua. Bueno, en otras lenguas matemáticas, en otros modelos, se puede expresar también una coordenada colorimétrica. Bajo el modelo LAB, HSB, HSL. Bueno, si yo le digo al, al rizol le pido que cambie el espacio de color a HSL, el segundo canal, en vez de ser G, ¿no? que es el RG, va a ser S. Entonces voy a restringir ahora mismo que el, el nodo funcione en el canal central, en el segundo canal. Lo puedo hacer directamente desde acá, si sí, puedo alterar este valor, pongo el Luma Mix en cero porque si no funciona un poco diferente el corrector de color, y cuando toco el segundo canal, el segundo canal que corresponde al verde, resulta que está alterando saturación, pero en el modelo HSL. Entonces ahora lo bajo del todo y lo voy a cambiar a HSB. quitó la saturación, pero alteró la luminosidad de la piel, ven que la piel está más brillante, muchos colores de la carta Macbeth cambiaron de, de brillo. Otro modelo que tenemos posible para, para utilizar eh, saturación es utilizar el modelo LAB de la CIE. En 1976 se crean eh, algunos modelos colorimétricos eh, novedosos que mejoran la uniformidad de, de la proyección cromática, como el 1976 que sabemos que en CIE Chromacity acá lo podemos elegir. Podemos elegir la proyección v donde los verdes no se exageran tanto en distancia y son los colores más equidistantes. En realidad no son perfectamente equidistantes porque exagera mucho a la distancia de los azules y los violáceos. Pero bueno, es más perceptualmente uniforme. Uniform, eh, es, como es UCS, eh, es, un, es un diagrama que tiene una equidistancia mejorada entre las coordenadas colorimétricas. Otro, otra cosa que se hizo en el mismo año fue crear un modelo donde la, la luminosidad expresada en claridad, en lightness, se, se abstraiga de dos componentes cromáticas que se llaman A y B. No quiere decir nada, no es la inicial de nada. A y B. Así que voy a empezar a trabajar en ese modelo, en este nodo, color space, LAB y claro, el canal 2 y 3 corresponden ahora con la cromaticidad, entonces debería alterar estos dos canales a la vez, pero a la vez. Pero van a ver que el comportamiento es bastante raro. ¿no? Es decir, yo lo bajo y se van hacia una coordenada. El problema del LAB es que están expresadas con coordenadas que pueden ser positivas o negativas, A y B, como el CBCR. Entonces lo que tengo que hacer es un control de contraste para ir hacia el medio. El medio es acromático. Vamos a hacer de nuevo. Estamos en el espacio LAB y voy a restringir que no toque el canal 1, el corrector de color. Que todo lo que esté en el canal L, Lightness, no funciona, entonces si yo ahora pongo el pivote a 0.5 y bajo el contraste resulta que tengo un control de saturación que va a resultar también cuando yo baje del todo eh, las componentes AB en unas intensidades de brillo muy diferentes a otros modelos. En el, el brillo varía de manera distinta. ¿Ven que se mueve un poco el instrumento que mide Luma. Eh, así que bueno, tenemos entonces diferentes maneras de, de, de representar qué es la luminosidad y eso repercute directamente en lo que es la cromaticidad. Bueno, vamos a agregarle a este espécimen, que tiene la carta Macbeth, un, unas barras. Entonces para hacer eso, lo que voy a hacer es agregar la, las barras EU, las pongo por encima, voy a tocar un parámetro que por defecto está en 75% y vamos a ponerlo al 100%. Esa es el, la máxima intensidad de rojo, verde y azul en cada barra. Y vamos a analizar qué, qué significan las barras. Hago un compound ¿no? y ahora con este compound lo que puedo hacer es cortar, ¿no? usar el crop, a ver a está el crop, cropping... corto por arriba y voy a poner estas barras sobre la Shirley, acá me equivoqué, vamos a ponerlo sobre la Shirley, voy a tener que deshacer el compound, descomposing plate, plate, ahí hago el compound de nuevo y ahora sí utilizo el crop. En definitiva estoy poniendo unas barritas junto al mismo espécimen. Ahora hago un compound de todo y corrijo color de el total a la vez. Bien. Bueno, vamos a empezar a analizar entonces cómo funciona esto. Si yo quito saturación, cada valor de las barras va a tener una luma diferente. Si lo hago en el modelo HSB o HSL. Vamos a tocar el HSB, bajo el canal 2, que es saturación, y la respuesta es muy diferente. Parecería que todos los colores saturados brillan lo mismo en ese modelo. Claro, si revisamos otra vez Wikipedia vamos a ver que efectivamente el blanco está de alguna manera en el, la misma altura que los colores saturados. Vamos a, a ver esto. ¿no? ¿Ven? Los colores más saturados de cada hue están a la altura del blanco. ¿no? En el modelo HSB tenemos ese problema. Cuando quitemos saturación de estos colores van a ir hacia el blanco. En cambio, en el modelo HSL, cuando quitamos saturación van a ir hacia otro valor que no es el blanco. Vamos a ver cuál valor es. Vamos a cambiar de modelo y ahora le vamos a decir que es HSL. Están yendo al gris medio. No, este es el gris medio, ya no es el blanco. Pero estos colores, si yo le quito su saturación. ¿Deberían brillar lo mismo? ¿Blanco? Seguro que no, pero gris medio tampoco. Bastante raro esto. Así que bueno, vamos a empezar a tratar de, de, de entender cómo llega el modelo a decir que todos los colores brillan lo mismo o brillan lo mismo que el blanco. Hay diferentes funciones matemáticas para lograr eso voy a resetear el nodal, voy a checar un poquito la imagen para tener un poco de espacio en el nodal, porque va a empezar a crecer esto bastante. Bueno, vamos a suponer que tenemos entonces una imagen original, que es RGB, voy a empezar a nombrar los, los, los nodos, y si eh, agrego una segunda imagen que es acromática, ¿No? Supongamos que, lo, que no sabemos cómo hacer una imagen acromática y usamos saturación y bajamos la saturación. Esta es una manera sencilla de hacer una imagen acromática. Acá tendríamos la luminosidad, ¿no? definida como Y. Bien. Eh, si yo resto la imagen con color a la imagen sin color acromática, lo que voy a tener entonces es la cromaticidad separada vamos a tratar de hacerlo con nodos entonces. Yo puedo agre podría agregar un nodo que sea un Layer Mixer y el Layer Mixer, el modo de composición va a ser Subtract. ¿no? Entonces la primera entrada que es la de arriba va a ser el primer término y la segunda entrada el segundo. Entonces quiero hacer RGB-I para obtener C, cromaticidad. Entonces, RGB menos I, voy a extraer el nodo con la S, extrae el nodo y acá le voy a poner la imagen original. Menos I, ¿no? pues si quiero los, los ordeno de otra manera y conecto la salida. Voy a ver una imagen bastante rara, ¿no? Digo, ¿y para qué me sirve esto? Eh? Y, y bueno, acá vas a tener entonces la cromaticidad, sin componentes cromáticas separadas, toda la cromaticidad junta. Yo podría escalar la cromaticidad con Gain... No, ven. Pero bueno, veo una imagen rarísima. A ver, si, si esto en definitiva es eh, la imagen menos luma, esto sería menos i en definitiva, si yo le sumo de nuevo I, que es esto de acá, voy a volver al estado original de la imagen. Vamos a ver si es así. Add node, layer mixer, add. Composite mode, add. Entonces, ¿cómo era? Sumarle a la cromaticidad... Vamos a ponerlo acá. Sumarle a la cromaticidad la luminosidad. A ver si es así. Apago, hago bypass y la imagen está tal cual como al principio. No toqué nada en el corrector de color, simplemente lo que hice fue hacer operaciones matemáticas sencillas de restar la, luminos la luminosidad al RGB y tener la cromaticidad y después sumarle lo que le resté. Es como decir, le resto 2 y le sumo 2. O sea, no hice nada. Pero ahora tengo la cromaticidad separada. Vamos a ver si podemos operar entonces sobre esa cromaticidad. Si toco Gain, debería eh, responder, ¿no? debería entonces eh, resultar en, en un cambio. Voy a quitar el Lumamix. Ahí está. Ah, perdón, tengo el bypass puesto. Ahora sí. El Lumamix da un poco igual, la verdad. Bueno, fíjense que ahora tengo un control de cromaticidad que lo que hace en definitiva cuando escalo a cero este canal que yo me inventé que se llama C, estoy viendo I, porque I se suma al final y como C no vale nada, lo que estoy viendo es la, la versión en blanco y negro de la imagen. Esta imagen, el problema que tenemos es que, ¿cómo, sabe, cómo hace el software para definir qué es Luma? Bueno, una manera sencilla es pensar que... Eh, los tres canales, el rojo, el verde y el azul, sumados, son blanco. Entonces cada uno es un tercio, ¿no? el rojo, el verde y el azul, es un tercio de lo que de podríamos pensar que es la luminosidad. Entonces vamos a hacer otra cosa. Voy a hacer un, un nodo anterior acá para, para poder desconectar eh, todo el gráfico y crear un, un nuevo una nueva rama. Bien, voy a conectar esto directamente a la salida y ahí quedó huérfano esta parte del, del, del pipeline de nodos. Bien, si yo toco el splitter combiner, o sea invoco el splitter combiner con alt y, lo puedo hacer también desde acá, ¿no? desde color, nodes, add, Splitter Combiner Node. ¿no? Tengo eh, que tocar ALT-I. Cuando vos tocas ALT-I aparecen los, los tres canales representados como si fueran luminosidades diferentes. Si yo toco la varita mágica puedo ver cada canal por separado y miren las barras qué interesante. Parecería que el blanco tiene en definitiva eh, los tres canales ¿no? Están dibujados en los tres canales, o sea que tiene rojo. El amarillo tiene rojo, no está hecho de, de, de rojo y de verde. Después el cian no tiene rojo, el verde tampoco tiene rojo, el magenta tiene rojo, el rojo tiene rojo, el azul no lo tiene. Entonces cuando veo el canal rojo, claro me doy cuenta que las barras blanco, amarillo, Cian, están ordenados por nivel de brillo. ¿no? Magenta, rojo, azul. Eh, me me comía el verde en el medio. Fíjense entonces cómo se alternan ¿no? con camisetas de, de fútbol eh, las intensidades de rojo, de verde y de azul. El verde está en la primera mitad y el azul se alterna, ¿no? barra por barra esto tiene azul, esto no, esto tiene azul, esto no, esto tiene azul, esto no, azul, no. Bien, vamos a sumar. En vez de combinar de nuevo los canales eh, separados con el combiner, lo que vamos a hacer es directamente agregar un nodo que sea un layer mixer, agregarle una entrada, ¿no? entonces acá podemos hacer un add one input, y... esto lo pongo acá... eso mismo... este es el segundo, el tercero y, digo, y le, digo, le pido que lo sume. Composite mode, add. Claro, sumo el canal como si fuera el brillo, ¿no? está representado el rojo en como niveles de brillo, al brillo del verde y al brillo del azul y claro tengo el triple de luminancia en el blanco. Si yo agrego un nodo y bajo el brillo a un tercio, no, al 33%, ahí estoy llegando al 33%, bueno tengo unas barras bastante raras ¿no? donde en definitiva estoy haciendo un promedio. ¿no? Los tres canales los sumo con la operacional y después los divido por tres. Eso sería promediar los canales. Y cuando vos promedias los canales, el blanco queda blanco y acá empezamos con los problemas. El amarillo es un color secundario, igual que el cian. El verde es un color primario, va a brillar un tercio. Este es el brillo del 33% de luma. El rojo y el azul, que son primarios, brillan el 33%. Pero los secundarios brillan el 66%. Amarillo, cian y magenta. Lo cual es bastante raro, ¿no? No nos convence esos niveles de brillo. ¿Por qué el verde es más oscuro que el siguiente que es el magenta? Bueno, esa es una función que se llama AVERAGE. Todo esto lo podemos también conseguir a través de el RGB mixer. El RGB mixer tiene la particularidad de poder hacer monocroma la imagen. Voy a apagar el Preserve Luminance y le voy a decir que haga monocromática la imagen. Entonces, esta imagen monocromática está utilizando unos valores donde no se considera que el rojo es un tercio de la, de la luma, el verde es un tercio y el azul es un tercio. Sino que tiene diferentes ponderaciones. que El rojo aporta el 21% del brillo, el verde el 71% y el azul apenas el 0,07%. O, o sea, el 7%. Si yo pongo 33 acá, escribo 33 y acá 33, obviamente que tiene poca precisión el sistema y no me deja poner eh, eh, valores por debajo de los centésimos, ahí miren consigo lo mismo que con toda esta operación que está acá abajo. O sea sumar los tres canales y después dividirlos por tres es igual a ponderar los tres canales, o sea decir, decir cuánto aportan a la luminosidad cada uno y sumar el resultado. Entonces con el RGB mixer lo que puedo hacer entonces son versiones de ponderaciones que yo puedo inventarme siempre y cuando sumen uno. ¿No? Por ejemplo el monochrome por defecto está diciendo que el rojo es 21%, 71 el verde, 7 el azul. ¿De dónde sale eso? De la recomendación 709. Yo ahora estoy utilizando la administración de color desactivada, DaVinci iRGB, RGB, pero estoy diciendo que el espacio de color es el 709. ¿Qué pasa si yo lo pongo en 2020? 2020 gama 2.4. Entonces ahora reseteo el nodo. Y le digo que haga monochrome de nuevo, no está cambiando la ponderación de luminancia, sigue siendo 21.71.07. ¿Está bien esto? No, porque para el Ultra HD la ponderación en 2020 es diferente. Fucking resolve. ¿No? Vamos a ver si es verdad lo que estoy diciendo. REC 2020 entonces me voy a wikipedia y trato de buscar la ponderación de luminancia. Bueno, acá lo que tengo son las coordenadas colorimétricas no, en términos de valores x y dentro del gráfico de colorimetría. Esto no es la ponderación de luminancia. La ponderación de luminancia está escrita acá. ¿no? Entonces vamos a ver que la ponderación tiene coeficientes diferentes, que son 26 y después unos números que no voy a poder escribir en Resolve: 26, 67,8, casi 68 y casi 6%. Esa es la ponderación de, de iluminancia de la 2020. Vamos a buscar la REC 709. Acá tenemos la ponderación de luminancia, a ver a dónde está, Luma coeficientes, ¿no? o sea la conversión ICBCR se tiene que hacer definiendo que Luma es 21.71.7, que es más o menos lo que estábamos manejando en el default de Resolve. ¿no? 21.71.7. Después hay otro estándar, que es un estándar más antiguo, que es la recomendación 601 para lo que era la forma digital del NTSC y del PAL. Y En esa recomendación se definía que la ponderación de iluminancia era muy diferente. A ver si está escrita por acá... Si no está escrita, se las digo yo, que es bastante sencilla, 30, 59, 11. Vamos a tratar de buscar igual la ponderación de luminancia, REC 601, 30, 59, 11, así veo si la puedo encontrar rápido bueno, no está fácil, vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, esa es la ponderación de luminancia del, de, de otra normativa donde el Luma se despejaba de una manera muy diferente. ¿Cuál es la correcta? Ninguna, <risas> ninguna. Tenemos un gran problema eh, si pensamos que, que el rojo, el verde y el azul brillan lo mismo, entonces podríamos usar la función AVERAGE, ¿no? que es sumar los tres y dividirlos por tres, o dividir por tres primero y después sumar, da lo mismo. Ese, ese orden de funciones resulta siempre en lo mismo. Y voy a hacer un experimento que es tratar de crear un par heterocromático. ¿Eh? Un par heterocromático es en definitiva tratar de maridar dos colores que tienen diferente cromaticidad y hacer un par hetero diferente, si no sería homocromático. Un par homocromático es que tiene la misma cromaticidad, entonces acá lo que voy a hacer es tratar de emparejar y hacer una pareja hetero distinta de distinto género, un género acromático y otro género cromático. Para eso voy a utilizar, como estoy usando la versión estudio, eh, puedo utilizar algunas funciones que no estoy seguro si existen también en, en la versión free. Creo que sí existen esas como el, el, el generador de color adentro de, del nodal. Bueno, voy a... Acá tengo la ponderación de iluminancia, voy a agregar un nodo más, está un poco igual o si no me hago, me hago una versión y me voy a la otra imagen, así no no hago lío. Bueno, hay un generador de color. Generator. Color Generator. Esto te sirve para crear un color sólido. Bien, eh, voy a elegir el rojo. ¿no? Y a partir de ahí voy a partir al medio la imagen con un wipe. ¿no? Voy a hacer una corrección de color enmascarada. Un wipe con, sin softness. ¿no? Si quiero lo puedo hacer vertical, la porción. 90. Ahí está. Se supone que cuando yo bajo la saturación debería conseguir, según la recomendación 709, un gris que brille lo mismo que el rojo. Y ni loco veo yo que ese gris brille lo mismo que el rojo. Lo veo bastante diferente. Así que voy a alterar el brillo. Toco Gain y trato de buscar un valor esto lo bajo para que no me moleste, un valor que brille más o menos lo mismo que ese rojo y lograr yo el, para, el par heterocromático a mano. Entonces, ¿qué valor es el valor donde mi ojo se empieza a confundir? ¿no? Entrecierro los ojos y trato de buscar el valor que siento que brilla lo mismo. bueno El problema es este, lo que para mí puede brillar lo mismo, para otro observador puede brillar diferente. O sea, para mí el par heterocromático del rojo es este gris. Pero tal vez para, otro, para otra persona que está viendo este video sea otro el nivel de gris. Así que cada uno va a hacer su propio par heterocromático. Bien, voy a eh, hacer dos nodos más. Vamos a extraer los nodos y voy a empezar a, a copiar ¿no? con alt el generador de color y hago un nodo más con cada uno y le copio el wipe ¿eh? con drag and drop es bastante cómodo esto cambiar el color y seleccionar el verde entonces me muevo al slider voy a elegir el colores predefinidos o directamente no, vamos a hacer así ir a rgb sliders decirle que quiero verde y nada más que verde y en este quiero azul y nada más que azul a ver si no se me movió ningún valor no, acá me, me quedó un 4 es molesto, el slider rebota a veces bien Ahora voy a tratar de entonces conseguir un, un nivel de brillo que represente al verde. Entonces busco el nivel de brillo también. Entonces cerro los ojos y trato de buscar el lugar donde me confunde más y veo que no se oscurece el verde. Cuando pones blanco da la sensación que se oscurece un poco el verde. Y si pones un gris muy oscuro parece que brilla mucho el verde. Entonces voy buscando el valor que es el... El que representa el brillo, el azul lo mismo. A ver, ahí brilla más el gris, acá brilla más el azul, acá por acá. Bueno, resulta que hago todo esto y que tengo un problema, ¿no? Este gris más este gris de acá más este gris no da el valor máximo al monitor, no, blanco, da algo muy superior. Voy a hacer Add, no, voy a hacer un Layer Mixer, le voy a cambiar el Composite Mode a Add, le agrego una entrada y sumo este gris con este con este. Antes... bueno, ahí está. De este lado tengo... Eh, un color rojo raro y acá tengo un blanco. Vamos a ignorar la parte del color o, o si no apago el wipe en cada en cada comparador para sumar los tres grises. ¿no? El gris del rojo, el gris del verde y el gris del azul. Cuando sumo todo tengo un problema. Esto es, está por muy encima del blanco. Entonces bajo gain hasta que... vamos a poner el instrumento waveform. Hasta que responda, ¿no? y ahí está, miren, fíjense que ahí ya empiezo a volver al blanco. Esto se puede hacer matemáticamente, pero bueno, tardaría más tiempo. Hay que pasar a fraccionario todo, dar vuelta el numerador con el denominador y ver cuál es el valor. Tuve que bajarlo al 60%, no estaba pasado bastante. ¿Cuánto estaba pasado? Y si el 60% es 3 quintos, estaba en 5 tercios la suma de los tres grises me daba 5 tercios de luma, o sea, pensándolo en porcentuales, sería el 100%, sería 3 tercios y 2 tercios más 166%. Entonces, ese 166% lo normalizo, lo transformo en 1, multiplicando por un complemento que es los 3 eh, quintos. ¿no? Es, o sea 60% 60% son 3 quintos bueno, entonces normalicé, a partir de ahora si yo veo los canales por separados con esta normalización, claro este gris pasa a ser este valor que es un porcentual que está más o menos en el 25, acá en el instrumento se, se, se ve un valor que si yo lo quisiera buscar con, con, con, con un porcentual debería encender eh, el reference levels y buscar a mano cuál es el valor. Más o menos cuando coinciden las dos líneas... listo 34%. A ver cuál es el valor del verde una vez que normalicé los valores. Y bueno va a ser 50% más o menos y después tenemos 25% más o menos para el azul no aproximadamente. O sea, el problema que tengo es que tengo que normalizar la suma de los eh, valores que yo hice pares heterocromáticos y cuando normalizo baja el brillo. Eso es un poco lo que pasa en cada recomendación. En definitiva, cuando yo estoy diciendo en el RGB mixer 21, 71 y 0,7 eso resulta de la normalización. Vos haces pares heterocromáticos del rojo, del verde, del azul, y resulta que la suma de los tres pares heterocromáticos da algo que puede ser 166% de luma, y cuando lo volvés al 100%, esos valores bajan bastante. O sea, sabemos que el verde brilla más que el rojo y que el azul, eso estamos de acuerdo todos, y que el azul es más oscuro que el rojo. El tema es saber cuánto, y tenemos diferentes ponderaciones porque hay diferentes maneras de hacer los pares esterocromáticos, así que ninguno está bien en realidad, porque al normalizar tenemos el problema de que siempre van a ser más oscuros que las igualaciones que hagamos. Así que tenemos un problema, cuando toquemos saturación lo que vamos a hacer es borrar croma, que es este valor que está acá, e ir hacia la ponderación de iluminancia que definamos. Entonces Volvemos acá, vamos a empezar a ordenar esto. Eh, esta ponderación es la... voy a empezar a identificarlas. Eh, perdón, esta es la 709, ¿no? Escribimos 709, así no nos olvidamos. Esta es la... el Average, el promedio. No es un estándar, es un promedio. Y después podríamos hacer... Otra ponderación que sea por ejemplo la 601, que a mí me gusta más que la 709, donde el rojo aporta el 30%, el verde el 59 y el azul el 11. No, toda la sumatoria tiene que dar aproximadamente 100%. 30 más 59 más 11, 100. Entonces esta es la 601. Otra normativa, la del standard definition television. Así que tengo varias recomendaciones. ¿no? 601, 709, el average. Así que voy a decir que I, en definitiva, no, no, no va a surgir de una desaturación como había hecho antes. ¿Se acuerdan? Al principio había dicho, bueno... ¿Cómo consigo la luminosidad? Y quitándole la saturación. Bueno, ahora le voy a decir que no, que es Average. Eh, entonces si Croma está multiplicado por 0, voy a devolver Croma a su, a su valor por defecto. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a jugar con variar qué es I. Bien. Eh, a ver qué pasa por acá. Tenemos la varita mágica encendida bueno, entonces ahí está vamos a resetear entonces me falta conectar acá el rgb al primer a la, a la entrada ahí está bien apago la varita mágica y ahora tengo un control con gain de saturación que va hacia lo que definamos que sea ahí bueno si es average cuando bajo croma, los secundarios brillan el 66% y los primarios el 33%. El blanco brilla el 100%. En cambio si digo que es 709, cuando bajo saturación voy a la ponderación 709. Pero qué pasa si en vez de ir siempre hacia, hacia el gris, multiplicar por 0, C, multiplicamos por 2 o por 1,5, aumentamos. Vamos a ver que la respuesta es muy diferente. Aumento la saturación. Claro, los primarios no pueden saturar más de lo que, de lo que son. ¿no? Entonces me voy a concentrar más en la imagen. Veo que, por ejemplo, la, la carta si yo conecto 709 o 601 los resultados van a ser diferentes. ¿Ven? Que varía un poco. Vamos a concentrarnos en, en los parches de la MacBook. Lo mismo pasa si conecto el average. ¿no? Va variando. La respuesta de la cromaticidad, ¿no? que es este escalado que le vamos a llamar saturación, depende entonces de cómo esté definido luminosidad. Me voy de foco porque me detecta la Shirley. Tengo que tapar con mi cara la Shirley para que no, no suceda eso. Ahí está. Entonces son codependientes, la saturación es codependiente de cómo yo defina qué es Luma. Hay otras maneras de definir Luma, ¿no? y ya lo habíamos visto con, con, con los modelos HSB, HSL. Voy a volver a poner un nodo acá que trabaje en otro modelo, entonces el color Space sea HSB por ejemplo le digo que el segundo canal... y voy a conectar la salida... el segundo canal lo bajo y despejo lo que es la saturación en ese modelo y claro lo que está haciendo es que tanto el rojo, el verde, el azul o cualquier color secundario como están eh, proyectados a la misma altura que el blanco, en definitiva todos los colores saturados brillan lo mismo que el blanco. ¿Y cómo se puede entender eso? Vamos a ver el parade. El, el, el parade ¿no? en RGB, por ejemplo, me está mostrando, y acá bueno, estoy viendo las barras y la imagen también, lo cual es un poquito complejo, que el rojo, el verde y el azul Está, alguno de los canales está brillando al máximo ¿no? en cada parche de estos de acá, de las barras, entonces si uno de los canales brilla al máximo entonces es blanco. Entonces hay una función matemática que es que sobreviva en una combinación. Acá había hecho una combinación que era muy sencilla que era AD. ¿no? Vamos a utilizar otra combinatoria posible que en vez de que sea add, que sea con un nombre user friendly, Lighten, el más brillante, que sobreviva el más brillante del Lighten. Entonces, en definitiva, esto voy a resetear. Fíjense que el Lighten lo que hace es que el canal más brillante quede por encima del resto. ¿no? Eso en matemáticas se llama Max en realidad el valor máximo sobrevive. ¿no? Es una operación booleana Qué queda después de la operación el valor máximo de los canales que estoy comparando. Entonces max es la manera en que el el modelo HSB define saturación. La, en realidad la luminosidad. ¿no? Entonces bajo este canal, y consigo lo mismo que la combinatoria MAX. Perdón, esto es hsb... a ver color space... hsb... ahí está, ¿No? eso sería igual, es lo mismo. Bueno, entonces voy a utilizar esta combinatoria MAX como luminosidad. Entonces ahora, si bajo la saturación, en realidad lo que estoy haciendo, perdón, es bajar Gain del canal C, va hacia el, el canal que tenga el brillo máximo. Es raro, ¿no? Porque empiezan a brillar los colores cuando bajo la saturación. Pero ¿qué pasa si aumento la saturación? O sea, escala del canal C, empiezan a oscurecerse un poco, lo opuesto. Vamos a mirar la carta Macbeth. Multiplico por 2 y el azul empieza a oscurecerse y todos los colores empiezan a saturarse. En términos de user friendly se usa muchas veces que esta saturación es sustractiva. ¿no? Y van a encontrar eh, muchos científicos de color que van a decirles... Ay, ya saben que para mí la ciencia de color es otra cosa, que eso es un modelo sustractivo de color... pero bueno, lo que es importante es que con esta ingeniería en definitiva vos conseguís un control de saturación que responde diferente, oscurece los colores. Corresponde un poco más con qué sucede con un objeto que es colorido en la, en la naturaleza. Cuando es muy colorido en general no refleja muchas longitudes de onda y esas longitudes de onda que no refleja, casi siempre caen en la máxima sensibilidad de dos de los tres conos que tenemos. ¿No? Hay algunos que piensan que, que se tiene que ir reduciendo el, el, el ancho espectral hasta llegar a una longitud única. Eso es muy raro que suceda en la naturaleza. Los objetos en general reflejan espectros anchos. ¿no? pero a veces son lo suficientemente angostos como para que ocupe la sensibilidad de uno de nuestros tres conos y eso hace que veamos el color muy, muy saturado. Incluso puede ocupar dos de los tres conos y eso lo vemos también muy colorido. Entonces lo importante es no ocupar uno de los tres conos para que el objeto que veamos lo veamos muy colorido. Es un poco complicado porque habría que pensar y razonar a los colores como si fueran distribuciones espectrales. Así que eso lo vamos a dejar ahí. Lo que sí entendemos a simple vista es que subo saturación se oscurece el color. Bajo saturación se aclara. Entonces hay otra opción. En vez de que sea max, podríamos decir que sea min, ¿no? La otra función. Pasa que todo está escrito adentro del, del resolve. en lengua user-friendly. ¿no? Entonces min en realidad es una función diferente que no va a ser lighten sino que va a ser darken el más oscuro, el canal más oscuro va a definir la luminosidad del color pero para eso voy a tener que hacer algo un poco estrambótico ¿no? donde tengo que duplicar el, el, el layer mixer voy a crear un add node hago un nuevo Layer Mixer, le agrego una entrada y le digo que se conecten los mismos canales pero a través de la función, esto lo dejo conectado acá para después poder conectarlo fácil y tener un nombre, de la función darken en vez de lighten, de darken K Channel. a ver difference divide, tengo un poco el monitor un poquito lejos, acá está. Entonces esto es matemáticamente el valor mínimo. Entonces tengo una manera de, de definir luminosidad por la comparación de los canales y que sea el valor máximo entre los tres canales o el valor mínimo. Vamos a conectar entonces el valor mínimo. Entonces ahora escalo el canal de cromaticidad y cuando subo, sube el brillo. Y cuando bajo baja el brillo, entonces tengo un comportamiento bastante distinto, ¿Eh? van al negro, cuando bajo la saturación los colores saturados van hacia el negro. Fíjense cómo parece eh, la Shirley eh, haber tomado mucho sol ¿no? cuando bajo la saturación con, escalándose se oscurece un poco y se le notan más las pecas, etcétera. Cuando lo subo, se aclara, se empalidece un poco la piel. Bueno, tenemos entonces un montón de maneras de definir qué es Luma y el complemento en definitiva de Luma, que es cromaticidad, es la resta de esa luminosidad y después se suma de nuevo con la luminosidad original y tenemos la imagen original. ¿no? Y escalamos entonces nuestro canal de cromaticidad hecho a medida. Inclusive podríamos inventar nuestro propio, nuestra propia ponderación de luminosidad. ¿no? Entonces podemos hacer una luminosidad custom y siempre tiene que sumar en el, en el RGB de Mixer el 100%. ¿no? Eso es una condición bueno, tiene que sumar 100. Así que podríamos hacer una ponderación custom y pueden hacer sus propios pares heterocromáticos y ver qué valores resultaron. ¿no? ¿Se acuerdan que yo acá lo había hecho? A ver cuán, qué valores son... este gris es... Eh, vamos a poner 20... qué sé yo, no, no leo nada acá, a ver... 25%, 30... 32, 32... el valor del verde va a ser... 51, 32, 51 y el complemento de 32, 51 va a ser eh, 15. 22, 51, 15. Vamos a hacer que sumen 1. Bueno, mis pares heterocromáticos son... vamos a ver si, si suman, antes de que me los olvide, 22, 51. Obviamente no suman, no suman 100. Tengo que hacer que sumen 100. Otra vez. A ver, este valor... ahí está... es eh, 12,5... esto es 25... esto sería 15... Eh, vamos a jugar, vamos a poner un valor que sume, que sume y ya está. Eh, 22... vamos a poner 25... o oh, 26... Esto es 52. Me invento yo mi ponderación de iluminancia. 52. Y bueno, 26 más 52 es 78. Entonces el complemento es 22. Mi propia ponderación de iluminancia. Y vamos a ver en qué resulta. Entonces apago la varita. Y ahora tengo mi propio control de saturación. Escalando croma. ¿no? Y esta es mi ponderación de luminosidad. Interesante ¿no? Mi manera de aumentar la saturación y bajarla. Bueno... ¿Por qué siempre toco gain si tengo gamma al lado y no lo toco nunca? Ah, mira vos! Tengo una manera de, de hacer una compresión de saturación también. ¿no? Con cualquier ponderación. Vamos a suponer que tengo la custom que perdón, yo no me había puesto la custom antes, esta es mi custom. O pongo la 601 a ver si me gusta más y podría tocar Gain y Gamma. Bajar Gamma por ejemplo. ¿Ven? Cuando bajo Gamma estoy bajando Gamma dentro del de canal de cromaticidad. Y bueno esto es generar nuevos controles que son bastante interesantes. También podría agregar eh, un control de, de saturación utilizando la ponderación LAB. ¿no? Eh, esa ponderación es un poquito compleja pero bueno, podemos utilizar el color space LAB, decirle que no toque los canales A y B, el 2 y el 3. ¿no? y eh, Perdón, al revés. Que toque los canales 2 y 3 todo alrededor, ya estoy cansado, y que no toque el canal 1 y baje el contraste ¿no? con el pivote en el medio, esto sería tener luminosidad según la silla, en realidad lightness, ¿no? esto sería lightness, claridad y bueno puedo utilizar lightness como mi ponderación de luminosidad y Tener un control de cromaticidad basado en cómo pondera la CIE la claridad. Esta es otra manera también de tener un controlcito más. Bueno, espero que, que les haya generado todo esto un montón de dudas y que tengan ganas de seguir estudiando. ¿Eh? Recuerden que yo tengo algunos cursos todavía eh, en venta, avanzados de Risol y también cursos de teoría de color donde esto se explica a través de diferentes teorías. ¿no? Por ejemplo, eh, muchas cosas que vimos muy por arriba, como definir que cada color tiene su propia luminosidad, está definido en las teorías de Pope, por ejemplo. Lo mismo con el modelo HSL, donde la luminosidad de los colores primarios y secundarios a máxima saturación corresponden con el gris medio, eso es la teoría de Runge. Y, y bueno, después tenemos la teoría de Lambert, donde los primarios coinciden con el negro y la teoría de, de diferentes autores, y no les voy a contar nada más para que traten de, de, de investigar y, de, y si quieren Tomar un curso de teoría del color, está todavía disponible en mi curso de teoría del color, donde se ve cómo, cómo se va aproximando las teorías artísticas y filosóficas y poéticas, hacia desembocando en la ciencia, ¿no? en la verdadera ciencia del color. Eh, también eh, los cursos que doy son sobre operadores, sobre comprender esta matemática que estuvimos manipulando hoy. Y, y bueno, los cursos de nodal avanzado es para utilizar la, la interfaz nodal para expresar todas estas funciones matemáticas y crear un algoritmo custom, a medida. Y bueno, hay muchas funcionalidades que, que hoy ni toqué, como crear especímenes en espacios L a B y que no sean solamente las barras. Eh, hacer calificadores en diferentes modelos. Cómo se utilizan, etcétera, etcétera. Así que bueno, los invito a estudiar. Y cualquier consulta pueden escribir a Atelier 2020 con números romanos. Y, y bueno, nos vemos en la próxima eh, emisión de estos contenidos avanzados. Chao.